Bien, gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Tienen varios temas que tratar. Son demasiados. Voy a, a mencionarlo, básicamente, los temas más importantes de la República Dominicana. Y luego voy a presentar lo que tiene que ver con la, la carretera, la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, que le voy a compartir algunos datos importantes. Pero en principio, eh, ayer la magistrada Miriam Germán, la procuradora general de la República Miriam Germán, eh, manifest, se manifestó inconforme con los fondos que le fueron asignados a la Procuraduría de unos 7 mil eh, millones, ¿verdad?, eh, de pesos. Ella está inconforme con esto y entiende que no son suficientes. Eh, ya veremos eh, qué le responde el presidente Luis Abinader. Por otro lado, el PETCA citó, anoten esto, el PETCA eh, citó a Temístocles Montaz ayer, el presidente del PLD, eh, por supuestas dificultades que el PLD habría puesto a la, a la Auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la Junta Central Electoral en los años 2012-2016. Citaron a Temístocles Montaz, esto es peligroso, lo voy a explicar, llama suspicacia. Llama a suspicacia, anótenlo ahí, lo van a ver después de esta discusión. Llama a suspicacia que el PETCA cite a Temistocles Montaz, oigan bien lo que le estoy diciendo, cite a Temistocles Montaz por supuestas trabas que el PLD le puso a la Cámara de Cuentas, a una auditoría que le estaban haciendo a ese partido. En lo, eh, con el uso de los fondos que le entregó la Junta Central Electoral en los años del, del año 2012 al 2016. Error. quién era el presidente de ese partido, imagino que a Temisto Clesmontal lo están citando por ser el presidente del PLD. quién era el presidente de ese partido en ese entonces era Leonel Fernández. Anoten ese dato y no le voy a dar, no voy a entrar más a profundo ahí. El domingo pasado, atención a esto, la Procuraduría, esta información se filtró, estuvo trabajando hasta las 12 de la noche. Oigan esto, señores, la Procuraduría estuvo trabajando hasta las 12 de la medianoche. Aparentemente había un interés en eh, preparar algo porque había que contrarrestar el pique, para decirlo así, el pique, la molestia, que provocó el anuncio de los impuestos el pasado viernes. Y según la información, el fin de semana se estuvo trabajando hasta las 12 de la noche en la Procuraduría, aparentemente para sacar una bullita en esta semana. Vayan agarrando por ahí. Y por eso, llama suspicacia que citen al, precisamente al PLD cuando... Se ve como que la cuestión es, eh, es persecución particular, porque saben todos los partidos que hay en la República Dominicana y citaron de manera específica al PLD. Bien, ojalá se haga justicia, pero tengan cuidado con comenzar, con comenzar a, a, a, a meter la pata desde el principio para que no dañen, para que no dañen la imagen que se creó de la justicia independiente. Cuidado con eso. Si citaron a Temisto montas, yo pensaba que lo iban a citar por el caso de Brecht. Porque recuerden que este ministro visto que el Monta es presidente del PLD desde octubre para acá, después que León les renunció. Pero el presidente del PLD durante los años 2012 a 2016 era Leonel Fernández. Entonces, si tú me vas a citar a, a, al, al presidente del partido en, por un hecho que ocurrió de 2012 a 2016, tiene que citármelo a él. Ustedes verán que esa discusión va a salir hoy. Los juristas van a hablar de eso hoy o mañana. Espérenlo. Por otro lado, el presidente Luis Abinader va a hablar esta semana, va a hablar mañana, ¿verdad? Mañana va a hablar, que ya habló el sábado, pero va a volver a hablar, porque lo que yo decía me está dando la razón, metió la pata al, al, al, al, al soltar esos impuestos, quererlo meter por debajo sin que nadie se diera cuenta, sin haberle anunciado al pueblo, lo va a hacer mañana, y va, atención, va posiblemente posiblemente va a anunciar la reducción de algunos salarios de los funcionarios para tranquilizar a la población, anótenlo, va posiblemente algún sacrificio de algunos funcionarios y también va a atacar y ojalá que no lo haga, va a comenzar a atacar a las autoridades del gobierno pasado, va a continuar aparentemente Luis Abinader con el discurso de encontramos un país quebrado, un país quebrado, un país quebrado, un país quebrado prepárense para lo que va a decir porque hay que justificar los impuestos, que naturalmente de algún lugar hay que sacar los cuartos que necesita el país por lo que pasó con el COVID. Pero hay que tener cuidado de cómo se, cómo se eh, eh, cuáles son las decisiones que se deben tomar y cuál es el mensaje que se le envía a la sociedad. Vayan anotando todo eso por ahí y vamos a dejar que pase el tiempo, a ver qué pasa. Por otro lado, ayer yo le prometí a la gente que yo iba a ir a, a la circunvalación y en exclusiva le voy a presentar las imágenes de la avenida Circunvalación, que naturalmente eh, se está trabajando de manera un tanto, si se quiere, tímida. ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver las imágenes. Eh, que no sé por qué iniciaron. Bueno, ahí está. Eh, eso es un trayecto. Ustedes pueden ver que ahí yo voy en un vehículo eh, grabando esa, esta parte. Quiero dar el dato de que la avenida Circunvalación tiene aproximadamente... Eh, es una construcción de aproximadamente 10 kilómetros y que ya se han intervenido, eh, sí, se ha saneado, ¿cómo que le dicen los ingenieros? Saneado, es como tú la preparas, que saca todo el bache, uh -huh. eh, no sé, algún ingeniero que me llame y me dé eso tanto. Se han in intervenido aproximadamente 6 kilómetros del total de 10. Eh, Faltan 4. Ajá, eh, pero que ya se ha trabajado la parte más difícil. Hay, hay que recordar a la gente que este, esta parte donde ahí ustedes están viendo, todo eso era... Eh, como quien dice, eh, el lodo. Sí, era una Porque recuerden, finca, son fincas eh, que, que están eh, por debajo verdad del nivel de la carretera y siempre están llenas de lodo y esto ya está ¿Dónde preparado. ¿Dónde se toma la circunvalación? ¿Dónde se corre? Eh, bueno, aquí, en las cejas, va a salir por allá cerca de, de Mirabel, ¿verdad? Y ahí faltan solamente para que salga a la, a la, a la presidenta Antonio Fernández 500 metros. Y yo voy a explicar por qué no ha salido. Porque hay un impasse ahí con los propietarios de un terreno que quieren vender, pero que no quieren vender. Y hay una situación ahí que es bueno que el pueblo de San Francisco de Macorís la sepa. Hay un impasse con algunos propietarios eh, y por eso hay cortes que aún no se han hecho. En la información que tenemos, ¿verdad? Es eh, parte de esto, ¿verdad? De que hay un impasse con algunos eh, propietarios. Yo voy aquí... Tengo una de muy buena fuente, una información. Me voy a reservar los nombres para darle a ellos la oportunidad de que me puedan de que se puedan comunicar. Miren, en la última parte, ustedes lo van a ver más adelante, se termina la, el, el corte, el trabajo de construcción, porque los propietarios, según me informan, y naturalmente eh, se le da el derecho de réplica a ellos, quieren eh, una cantidad de dinero... Mayor. Bueno, eh, apro eh, aprovechándose de que ahora la tierra vale más por ahí, por la autopista y todo sí. eso. Pero bien, es el derecho que tiene cada propietario, ¿verdad? Entonces, sí, pero es la autopista que le ha dado esa pluralidad. Exactamente. Miren, miren qué vaina. Eh, tu tierra vale más por la autopista. Pero ahora que vale más porque tú haces la autopista y yo le, le subo el precio. Eso es negocio, ¿verdad? Se entendería así. Y según tenemos entendido, el gobierno no ha querido declararlo de utilidad pública que debería ser declararlo de utilidad pública y entonces pagarle a como, a como ¿verdad? se tiene que pagar. Pero, naturalmente, se han querido evitar, según nuestras informaciones, eh, escándalo y situación. Eh, ahí, donde termina la, la, la, el trabajo, ya aquí cerca de, de Mirabel, por ahí, eh, solamente faltan 500 eh, metros y algo para poder salir, pero hay un impasse con los propietarios. La expropiación del terreno. Ha provocado algunas situaciones. Yo quiero llamar la atención del pueblo de San Francisco de Macorís. Atención a Eufemio Vargas. Atención José López. Atención, señor Héctor Ricé. Atención a todos los empresarios, Eugenio Vargas, a todos los empresarios y, a, y al pueblo que le duele, a la gente que le duele a este pueblo. Tenemos que pedir al gobierno y a las autoridades nuevas que le pongan atención a esta obra. A esta obra porque es una obra muy, pero muy importante. Aquí ustedes lo van a ver. Vamos a colocarlo en full pantalla. Esto es una imagen aérea que hicimos también. Miren, esto no está así ahora. Porque cuando entró la pandemia, eh, naturalmente hubo que paralizar los trabajos prácticamente. Y entonces, eh, bueno, eso se llenó de agua ahí. Eh, bueno, pero está eh, eh, ya en, en esa fase. Hay que decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, a la gente que le duele, que tenemos que comenzar a pedirle al gobierno que avance esta obra por lo importante que representa, porque va a servir de para descongestionar el tránsito. La mayoría de camiones que van para Nagua, Pimentel, Samaná, para esa zona, se irían por ahí y no entrarían a San Francisco y esto va a descongestionar el tránsito, pero además... Algo muy importante es que a cada lado, y aquí le quiero poner mucha atención, a cada lado de la, de la, de la avenida hay 20 metros que, es, que van a ser dedicados para una parte ecológica. Y aquí eh, yo quiero eh, darle una idea que nos dio un amigo empresario, que ahí de, debería eh, construirse una ciclovía. Y yo estoy de acuerdo. En esos 20 metros que quedan alrededor de la, de la, de la, de la avenida Circunvalación, es, vamos a colocarle el título Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, muchachos. Es, en esa avenida hay 20 metros de cada lado que pudiera servir. Eso va dedicado a un espacio ecológico. Que pudieran servir para la construcción de una ciclovía y que las personas puedan ir a este lugar a montar bicicleta de manera segura y alejado de la, de, de la, de la avenida. Porque, señores, yo les invito, cuando ustedes tengan un tiempecito, a que vayan ahí. La belleza natural, de hecho, ustedes la están viendo. Pero cuando usted está ahí, eh, el ambiente, eh, el aire, la brisa, eh, ese ambiente que usted ve ahí es precioso. Es precioso. Y nosotros, como Franco Macorizano, tenemos que defender y tenemos que pedirle al gobierno que continúe esta obra que es muy importante. Yo no, yo no comparto eso, es que bueno, importante. No la comparte, o sea, pero, porque... pero ese es tu punto de vista. Sí, pero, Entonces. Oye una cosa: se ha hecho un estudio verdaderamente, o sea, se ha hecho un estudio para determinar que verdaderamente lo que congestiona la ciudad son la gente que entran a Macorís que van de un oye uh -huh. que, que tienen que pasar por San Francisco para llegar a Nagua, a Castillo, a Pimentel, etcétera. Se ha determinado eso. Mira, todos los pueblos de la República Dominicana, por ejemplo, cuando tú vas para Paraguay, antes tú tenías que pasar por San Pedro de Macorís obligado. Sí, pero ya no. ¿Y qué ha Ya te por vas San Pedro? y te ah, pero espérate un momentito. Económicamente. Bueno, pero un momentito. Por ejemplo, yo para Paraguay, aquí yo tengo que entrar a San Pedro. Entonces, ¿qué hago? Me voy para la autovía. Sí. Yo voy para Santiago, voy para Puerto Plata, pero antes tenía que entrar a la ciudad de Santiago, chuparme un tapón ahí en Santiago mm. para entonces coger para Puerto Plata. Ah, sí. ya no. Ya yo me voy derecho a Puerto Plata. Lo que tiene que hacer San Pedro es motivar a la gente a través de su no, municipio eh. y, de su y de su provincial eso, a que la gente vaya... No, pero espérate un momentito. Es que cada provincia tiene que motivar a su gente a que vaya a su provincia. Por ejemplo, sabes, San cada... Francisco de Macorís tiene que atraer a la gente... A San Francisco de Macorís. A ver, ¿qué? Bueno, crear la... Yo lo he dicho, aquí. Yo lo he dicho, si a tú ver, no motivas, ¿qué? si tú no motivas a la gente a, a, que, a que venga a visitar, por ejemplo, tus discotecas. Ahora no, porque no está, está cerrada. Tú, eh, la loma que te pueda. El que se yo, ¿qué es rancho? Coño, ¿Cuánto? Lo que sea. Si no eres tú que se le busca a la gente, no van a venir. Por ejemplo, yo voy a, a, a, a Barahona, por el, por, el, por la playa, con una de río que tienen. Tampoco porque ellos promocionan nada. Pero ¿por qué la gente va a Punta Cana? Y va a Puerto Plata y a Samaná. Por, por Por eso. Porque ellos han construido sus, sus provincias. Pero ya tienen una ventaja que es el mar. Está bien. Pues esto es aquí, aquí tú tienes, por ejemplo, la parte ecoturística. Que a los americanos y a los rusos. Y a esa gente pues, ya les gusta muchísimo. Entonces, yo ¿qué digo, es no. lo que yo quiero eh, promover aquí? Además ya está, ya, ya está bastante avanzada. Colóquenme las imágenes, por favor. No, es que es tenemos... una realidad prácticamente. Que tenemos... Que motivar a que esta obra se avance, se termine, porque va a servir para descongestionar ese, ese, ese, esos camiones entrando, esos camiones gigantes a San Francisco de Macorís, que además representan un peligro. Esto va a servir además de que la gente, si se hace una ciclovía, por ejemplo en los laterales, la gente puede ir para allá a montar bicicleta en los llanos, buenísimo. ¿Eh? Usted le da cuatro vueltas Como dice un amigo mío, le da cuatro vueltas y son 40 kilómetros A menos que usted vaya para el Tour de Francia Está eh, bien, ¿verdad? Entonces, es importante Que nosotros, ya que tenemos esta obra Motivemos a que se termine Es una obra más para San Francisco de Macorís Al igual que el hospital Del cual, no sé si están ahí las imágenes Para terminar, muchachos Miren el hospital Que ya, todo, todos los ingenieros saben que la parte eh, Más difícil es la parte de abajo. Hey, la zapata. Yo no soy ingeniero. Que me llame un ingeniero y me diga. Si no es más fácil ya terminarlo de ahí en adelante. De cómo está. Eh, ya que tú montaste, por ejemplo, preparaste el terreno. Tiraste la zapata. Miren que están trabajando, aunque de manera tímida. Miren el nivel en que está en el hospital. Pero hay que ver el tamaño del hospital. Eh, eh, ese hospital que va a tener eh, San Francisco de Macorís. Es un tolete de hospital, dejémonos de, dejémonos de cosas. Y eso hay que promover que el Estado lo termine, lo termine. Tiene un letrero de hoy, de hoy Soe, deberán quitarlo porque ya eso no existe. Pero hay que motivar al pueblo a que se empodere para que terminemos estas obras que definitivamente son un beneficio para la población. Anótenlo y ya lo van a ver. Ojalá que esa... esa... Circunvalación Yo estoy cansado de ver esos camiones tan grandes aquí en la, en la Bienvenida. Mm. tú en los carros asustados, te ir doblando, porque no hay espacio. Debió haberse hecho un cariño. estudio, un estudio de impacto de esa carretera. Sí, de todos los pueblos. ¿Qué va a pasar cuando nos saquen de la ruta obligada? Ah, entonces el municipio el municipio tiene que atraer al, al, al público. Eh, Mira, aquí en San Francisco tenemos. Con la circunvalación, como hay gente que está con el asunto de la Plaza de la Cultura. Que estaba afanando por una plaza de la cultura, pero para qué? Aquí no hay un movimiento cultural que soporte una plaza de la cultura. El que, la va que va a Samaná pasa es para Samaná. Sí, pero se para pues, aquí. Y le, eh, si, le, si le llega la si, hora de comer, se para y si va a reír. Si tú lo atraes, comer. si tú lo atraes, por ejemplo, yo voy para, para, para, para Barahona, yo no me paro en Baní ni en Asua, yo sigo si, como un fuerte. Si Ahora, si, si Baní ese, me dice, entra de... aquí que tengo que tengo esto. Yo tengo, ah, tengo que pararme en Barney. Porque es difícil que el que va para la Guarana no se pare ahí en Honduras a comprar la La empanada. Ve a, a Castillo. A ve a Nagua y no te pare ahí en Castillo. Oye, eh, a comprar a la, la, ¿cómo se llama, la La longaniza. Esa es la cultura. Por ejemplo, bueno, en Honduras. No estoy tiene, de acuerdo con la circunvalación. Eh, Castillo no tiene la, la longaniza. ¿Qué tenemos nosotros? Nada porque bueno. no promovemos nada. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos.